Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, eh, días, noches. No sé a qué horas estén viendo el podcast o escuchándolo, pero los saludo en YouTube, en iBox y en Spotify. Ah, gran semana, señores. Gran semana, hay que decirlo así con todas sus letras. Gran partido de los 49 de San Francisco. Ah, creo que por fin vemos a los 49 que habíamos querido ver toda la temporada. Yo había estado esperando una actuación así de los Niners, sobre todo la segunda, la segunda mitad del partido contundentes, eh, el equipo que, que esperábamos ver. Y es difícil de repente sacarle conclusiones con los 49 cuando veo estas cosas. O pensar a futuro qué vamos a ver de los 49. La verdad es que estos, estos juegos generan todavía más interrogantes, porque hace ocho días fue para mí el peor partido que, que, que entregaron los 49 ¿no? contra los Colts. Mal en todas las líneas, eh, empezando por Shanahan, McDaniels, eh, la línea ofensiva, eh, cero plan de juego, la defensa hizo lo que pudo. Y este juego nos regalan todo lo contrario, no fue completamente un giro de 90 grados, no de 180, sino de 90, porque vimos un equipo completamente diferente, concentrado, con ganas de, de ganar. Eh, Shanahan más lúcido en su plan de juego, regresando a las bases no el ataque terrestre. Y creo que, que los 49 nos regalan un muy bonito juego. Ganan bien, ganan, gustan. Y a mí me convencieron ese domingo. Obviamente, pues bueno, vamos a seguir ahorita hablando de todo esto, ¿no? Pero se gana y yo estoy muy contento. Y creo que así tenemos que estar todos. No, eh, las victorias siempre se tienen que celebrar. Nos trajeron un, un bonito regalo eh, para nuestros eh, difuntos. Y Niners en el cielo. Y donde quiera que estén pues bueno, ganaron los poderosos 49 de San Francisco. Ya estuvimos platicando eh, eh, después del juego, ¿no? Estas pláticas eh, post-game que hago ahí con todos ustedes, que me hacen favor de acompañarnos, y, y estuve pues viendo sus impresiones, leyéndolas, todo esto. Nuevamente me chuté todo el juego y ya me puse a ver estadísticas y pues vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito de lo que yo vi y creo que muchos de nosotros vimos, ¿no? Empezando por la ofensiva... Me parece que Jimmy Garoppolo da uno de sus mejores juegos, que le he visto a Garoppolo con los Niners. No, digo, detrás del de Santos o algún juego por ahí más. Pero da un juego muy bueno Jimmy Garoppolo, de hecho se convierte después de Jeff, Gar Jeff García en el 2000. Me parece, estaba leyendo, en el primer coreback que, que tiene un juego eh, que, que lanza más, para más de 300 yardas y aparte anota dos veces por tierra. Se le vio determinación, se le vio la famosa garra a Garoppolo, ¿no? Tratando de ganar estas jugadas. De hecho, en la primera anotación, él es el que decide cambiar la jugada en la línea, ¿no? Yo estoy casi seguro que iba a ser una Jet Sweep con Divo Samuel y él decide algo o alguna indicación da Alex Mac y Garopolo decide detener a, a Divo y sacarla y salir en una caballada hacia el lado izquierdo y esa anotación, ¿no? Creo que Jimmy empieza a tomar un poco el control de, la, de las acciones en, en determinados momentos. Yo creo que Shanahan ya, lo, ya empezó a entender que lo tiene que soltar un poco más. Por fin le vimos un pase largo. Un muy buen pase a Divo Samuel que casi es anotación. Que nos, nos metió en la zona roja. Aparte de la general de, de Divo. ¿no? Pero Jimmy Garoppolo da un juegazo. 323 yardas me parece. Eh, dos anotaciones por tierra. Eh, de hecho, la CBS lo, lo, lo calificó como el, el jugador del partido. Y el, el coach Kai Shanahan, después de darle un balón del juego, así como en, en son de broma a Mitch Wisnowski, se lo da a Jimmy Garoppolo, hablando de todo lo que ha tenido que pasar Jimmy, ¿no? Desde hace ya bastantes años en la organización, además de las lesiones. Pues toda esta avalancha de críticas y de hate al que ha sido, al que ha sido este sometido, ¿no? Y que. Pues se le tiene que reconocer que el día de hoy respondió. Y responde no nada más porque sí, ¿no? O sea, todo parte de una línea ofensiva que da, me parece que si no su mejor juego de la temporada, el segundo mejor juego de la temporada, dejaron en paz a Garoppolo, no lo capturaron una sola vez, ¿no? Por primera vez vi a McClinchy y a Bronskin eh, haciendo tandem decente como se tiene que hacer. Le dieron bastante tiempo a Garoppolo. Pudo encontrar bien a sus objetivos. Y abrieron el ataque terrestre. Eh, la línea ofensiva espectacular. Sí, algunos castigos siguen sucediendo. ¿no? En ambos lados del, del campo. Pero ya la defensa no se equivocó tanto. Ahorita también hablamos de eso. Vamos por líneas. Coreback muy bien. Garoppolo juega muy bien. Eh, la línea ofensiva juega demasiado bien. O creo que mejor. Y esto hace que Jimmy pues camine. ¿no? Y sabemos... Y se los decían en, en la plática post-game, todos, todos estamos en la misma. Garopolo no es el coreback elite, no es el coreback que nos va a llevar a ganar en el Super Bowl, pero sí es un coreback que nos ayuda a ganar cuando estas cosas suceden. Cuando todo sucede bien, cuando todo pasa bien, Garopolo funciona, ¿no? Sí, digo, se podrá pensar, pues es que así cualquiera, pues sí, pero es que así es la NFL. Si no tienes línea ofensiva, nomás no caminas. Y el claro ejemplo es Patrick Mahomes, ¿no? Eh, sí, 18 touchdowns o 19, los que me digan, pero 9 intercepciones, 4 fumbles. Salió lesionado esos 8 días y los jefes han estado jugando paupérrimo. Patrick Mahomes no ha dado los resultados, simple y sencillamente porque la línea ofensiva no le está ayudando. Dejaba venir a sus líneas ofensivos y están pagando las consecuencias. Y esto no quiere decir que Patrick Mahomes sea un mal coreback. Yo creo que Patrick Mahomes es. De lo mejor que hay en la NFL, ¿no? Por ahí detrásito de, de, de los que ya sabemos. Pero Mahomes es un gran coreback. Yo creo que es un coreback generacional. Sin embargo, las cosas no le están saliendo bien. Porque la línea ofensiva no le ayuda. Y el otro lado es, es Jimmy Garoppolo, ¿no? La línea ofensiva le ayudó hoy. Y lo hizo bastante, bastante bien. Gran trabajo de Jimmy Garoppolo, hay que decirlo. Yo sé que muchos van a decir... Sí, pero es que era Chicago, ¿no? Y yo sé que siempre se van a buscar pretextos, pero... Si nos centramos en el juego de hoy, simplemente creo que lo hizo bien porque no enfrentó una mala defensa. La ofensiva de los Osos sí es mala, pero la defensa de los Osos no está tan mal rankeada. Se enfrentó una buena defensa eh, y se le avanzó bien por, por ambas líneas. ¿no? Línea ofensiva bien, coreback bien, corredor muy bien. Laia Mitchell corre para 117 yardas, me parece. Y lo está haciendo bastante bien. Creo que ya estamos empezando a dejar de extrañar a Raheem Monster. Porque Laia Mitchell parece ser uno de estos robos del draft. Que ha logrado tener San Francisco. Lo que es el Elaya Mitchell y Talanoa Ofanga, han sido las... Me parece ahorita vino Ofanga, Ahorita hablamos de eso. Lo que vi me sigue gustando. Pero el Elaya Mitchell muy bien. Un corredor que creo que le viene a dar eh, vida nuevamente a la ofensiva de San Francisco. Porque fun si funciona también el ataque terrestre. Pues los dos corebacks también se les facilita todavía muchísimo más la vida. Garoppolo hoy fue el más agradecido con su línea ofensiva y con el Elaya Mitchell. Gracias a eso él funcionó. Y así es como camina una ofensiva. Uh, Juszczyk haciendo trabajos muy buenos. No se le utilizó tanto como me hubiera gustado. Pero cuando, lo que tiene que hacer lo hace muy bien Kyle no Que son sus bloqueos. Que son sus asignaciones. Eh, perfecto Kyle Los receptores bien. Yo, de Divo Samuel pues ya que podemos decir. no Va para una temporada de Pro Bowl. Ya... Eh, el hecho de, de rebasar a, a, al, al GOAT Jerry Rice en una estadística no de más yardas para un receptor. En la historia de los 49 en sus primeros 7 juegos de una temporada. Si sí es algo a resaltar. Y Digo Samuel está dando un juego un, o sea, una tem, un temporadón. Ese pase lateral de Garópolo. O sea, esas ochenta y tantas yardas se las sumaron a Garópolo, pero fueron de Samuel. ¿no? Bueno, de los bloqueos también. Pero que escapara del señor Digo Samuel. Se me decía la anotación. Digo, no se dio, pero... Jugador de Digo Samuel y va para algo muy grande este señor. Lo está haciendo bien. Esperemos que se mantenga también sano. Brandon Ayuk empieza a aparecer. Ayuk ya empieza a pesar un poquito más en la ofensiva. Y creo que de a poquito ha ido progresando esta temporada. Había tenido un retroceso muy fuerte. Hoy se le ve mejor a Brandon Ayuk. Mohamed Sanu por ahí dieron pase. De hecho, le empezaron a tirar pases a Garópolo Y Garópolo hace una, como una reunión con sus receptores... Y me imagino que los calabació o habló muy bien con ellos. Les dijo, señores, no pueden estarme tirando balones. De por sí ven que luego no le atino y cuando se los pongo me los tiran. Pues así no vamos a hacer nada. Y a partir de ahí eh, el cuerpo de receptores empezó a jugar muy bien. Sanu, bueno, Samuel Eyuk y Sanu creo que fueron el factor eh, eh, aéreo. También participa Charlie Warner, que me parece, por ahí me decían que si les podría quitar el puesto número 2 a, a Ross dudley Pues podría ser, amigos. Eh, Creo que, que Charlie Warner hoy se ve bien, ¿no? Tiene ahí por ahí un par de recepciones, me parece. Buenos trabajos de bloqueo. Obviamente no es, no es, no es el monstruo que es George Hill, pero es que George Hill, pues, tiro por viaje se nos desiona. Entonces es bueno ver que tenemos gente atrás que puede responder. En general, la ofensiva, la ofensiva bien. Y Kai Shanahan eh, hace un planteamiento muy bueno. Recuerda que le funciona. Desempolvó su playbook del 2019 y lo empleó hoy. Y todos los drives de San Francisco generaron oportunidad de puntos. Slay falló un gol de campo, pero de ahí San Francisco jamás en todo el partido despejó el balón. Nunca hubo una patada de despeje. Todos los drives de San Francisco terminaron o en puntos o en oportunidad de puntos. Y eso es más que aplaudible eh, para los 49. Una ofensiva que hoy camina y que me, no, nos esperanza o nos emociona. A mí me emociona, ¿no? Entiendo y sí. Están completamente en toda la razón, son los Osos de Chicago, tampoco es como que hubiéramos pues, enfrentado a los Rams o a Tampa Bay, y todavía estamos muy lejos de ese nivel, pero es bueno ver que al menos es lo que esperas de una ofensiva así, que le pase por encima a, una, a un equipo como los Osos y lo hicieron los 49ers. Se reagrupan muy bien. Una victoria que le da aire, le da oxígeno puro a San Francisco. Y acá el Shanahan le calma un poquito los nervios porque, lo dije en Canal 49, si perdían los 49 este domingo, quién sabe qué iba a pasar desde los altos mandos en la organización. Y se gana. Y por un momento pueden respirar nuestros coaches y nuestros dueños y nuestros gerentes. Ah, la ofensiva, eso es lo que veo. La defensa, la línea defensiva bien, sigue, sigue jugando bien, no, no es la línea del 2019, es que a lo mejor yo sigo esperando ver una línea como la del 2019 y pues no, todavía no, pero Nick Bosa sigue siendo un monstruazo, Nick Bosa también va para Pro Bowl, seguramente hoy se llevó dos capturas, dos capturas de coreback a Justin Fields, que es un, un relajito agarrarlo porque el señor también se aventó una genialidad ahí de aguas, ¿eh? pero Nick Bosa es una bestia, Samsung EvoCam se lleva también otra captura. Por ahí, Armstead le rompe las rodillas, pero lo estuvo haciendo bien. Um, Deford no jugó. Estuvo DJ Jones, que de salió la semana, pero también jugó. La línea defensiva estuvo constantemente eh, metiéndole presión a, a Justin Fields, que tenía que salir corriendo, ¿no? Eh, lo, los esquineros, bueno. Josh Norman, la verdad, creo que fue el, el, el... Para mí es el defensivo, si no del partido, si es uno de los mejores Provocó dos fumbles que no se recuperaron y aparte interceptó ese último balón. Josh Norman es uno de los mejores robando balones, provocando balones sueltos y hoy se vio. La verdad que Josh Norman ha, ha estado dando pelea. Ya está veterano, de repente sí. No es lo mismo enfrentar a los receptores de los osos que enfrentar a los de los cardenales o los Rams. no Ya veremos ahí cómo nos va. Pero hoy lo hace bien Josh Norman y me parece que se va premiado con esta última intercepción que sería la victoria de los 49ers. Del otro lado, Emmanuel Mosley jugando bien. De repente, pues sí, lo normal, lo quemaron dos o tres veces, pero respondió. Y la zona profunda, Talanoa Ufanga es un señor que podría ser, yo no sé qué puede llegar a ser Ufanga, pero a mí se me hace. Y me huele a que ya se va a quedar de titular y es algo que yo quería ver. Hoy Talanoa Ufanga le dio otra dimensión, fue un factor en la zona profunda y no nos pudieron atacar como otros equipos. Gracias al señor Ufanga, eh, siempre de lo malo viene algo bueno, ¿no? De las lesiones de Tar y de Ward, salió Ufanga, le dieron chance y demostró que lo puede hacer ir. Aparte, Josh Norman fue líder tacleador, ¿eh? Ahí también apunten esa. Um, los linebackers bien, Flanagan Foles, ¿no? Que se pues, tiene que entrar también ante la lesión de Al-Sahir, eh, bien. Me gusta cómo juega, de repente, pues obviamente no es Warner guarde bien, por ahí me lo noquearon como a uno en, en la escapada de Justin Fields pero regresó eh, Bozas también salió lastimadón pero regresó eh, eso, eso me gustó, creo que de las lesiones no, ninguna fue grave ninguno salió, regresaron y también en ese aspecto la libramos la defensa bien, sí, permiten 20, 23 puntos pero me parece que se fajaron en, en, ya en los momentos finales en donde se tenía que cerrar la defensa, se cerró eh, y la intercepción cierra el partido eh, bien, bien De equipos especiales bien, de repente no entendía Por qué No, al final por ejemplo No la volaba ¿no? Ya, déjalo salir de la 25 No te la juegues Te vayan a hacer un regreso de kickoff Y entonces te metes en unos problemones Pero bueno, funcionan los equipos especiales No así eh, Slay, el pateador Nos hace perder cuatro puntos, ¿no? Un gol de campo y un punto extra Y esas son cositas que parecieran insignificantes Cuando se gana pero cuando se pierde, son por esas pequeñas cositas que se pierde. Entonces creo que San Francisco tendría que empezar a, a darle una revisadita en la agencia libre, echar algunos fonazos, porque yo no creo que Slay sea el pateador que nos va a ayudar en un algún momento eh, eh, crucial o alguna patada determinante. Creo que se, no me da la seguridad de que pueda ser él quien nos resuelva un partido porque es muy inconsistente, mete un gol de campo de 50 y tantas en, algún, en alguna y de repente falla un punto extra, entonces este tipo de pateadores pues, nos van a tener con los nervios de punta todo el maldito tiempo, entonces yo creo que San Francisco tendría que explorar posibilidades por ahí, a ver qué hay, a ver que todavía se puede agarrar de aquí, a que Robbie Gould pues, este, regrese, que yo no sé, no han dado reportes, ¿hasta cuándo va a estar el señor Robbie Gould? El partido muy bien, yo creo que en general es, es un, una actuación convincente de los 49 yo estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy cansado. El fin de semana anduve por todos lados. Y sí, tengo que disculparme porque no pude hacer ni transmisión de Twitch, ni pude subir la, la simulación del sábado. No estuve en, la, en, la, en mi casa, o sea, no estuve aquí en, en el estudio. Anduve haciendo muchísimas cosas. Eh, pero bueno, eh, aquí estamos de vuelta y, y, y bien contento y bien feliz porque después de más de un mes... Nos regalan una victoria a los 49 y creo que nos venía, nos hacía muchísima falta a todos. A ellos principalmente, pero a la afición ya era justo que nos regalaran una victoria. Con sus, eh, hay que tomarlo con calma, sí. Por supuesto son los Osos, no le ganamos a ningún equipo que, que nos pudiera de, de, de hacer ilusionarnos. Le ganamos a los Osos, pero les ganamos bien. Se le gana bien. Funciona bien la ofensiva que era creo que el eslaboncito que había estado fallando muchísimo en las últimas semanas. Creo que Shanahan ya bajó los cuernos, ya entendió que tiene que ser más humilde y ya se puso a chambear y ya puso a participar a todos como tiene que ser. Regresó al ataque terrestre, regresó al play action eh, y de ahí no se salió, no se inventó nada, no se salió del script y muy bien. Eh, mejor porcentaje en terceras, 4 de 10%. ¿No? 40% Comparado con la de las semanas pasadas Que la semana pasada fue una de 11 Y la antepasada una de 18 Creo bien, una, Se la juega una cuarta y también es primero y 10 Entonces mucho mejor Funcionamiento de la ofensiva eh, Y bien, yo estoy contento Se, se, se, se da un pasito ¿no? En la búsqueda de ver Si todavía podemos aspirar a algo En lo que resta de la temporada Récord de 3 y 4 Pierden los, los, los Cardenales, ganan los Carneros y ganan los e Hawks. Los Seahawks todavía están atrás a un juego de diferencia. Los Carneros se están emparejando ahí con los Cardenales. Y la próxima semana eh, es importante parar, para Arizona si no quieren perder el, el, el primer lugar, porque va a encontrar los Niners en Santa Clara. Que lo cual, pues no es tampoco ninguna garantía, no hemos ganado nada en casa. Pero hay dos factores muy importantes a considerar. En el juego del próximo domingo. No está Kyler Murray. Los reportes dicen que está lastimado de un tobillo, me parece. Y estará fuera de 2 a tres semanas. Entonces no lo vamos a topar dentro de 8 días. Y JJ Watt, pues ya pasó lo que se, tenía, lo que se temía que podía pasar. ¿no? Eh, JJ Watt fue uno de los, de, los, de los prospectos más interesantes. Pero de las monedas más arriesgadas en el offseason. Interesantes porque pues sabemos lo que es J.J. Watt, o, o fue en su momento, que sigue siendo, cuando está sano, pero precisamente esa era la moneda al aire. ¿Qué tanto tiempo se podía mantener sano? Y ya llegó su lesión anual del señor J.J. Watt, y me parece que si no queda fuera toda la temporada, si va a estar casi toda la temporada fuera, pues no vamos a enfrentar ni a J.J. Watt ni a Kyler Murray. Y si la vez pasada se pudo limitar a los cardenales a 17 puntos y no se ganó porque no se quiso, Creo que es una oportunidad muy buena para los 49 de ganar, de emparejar eh, el récord y de ganar un juego divisional que son de los más importantes en búsqueda de algún lugar, algún comodín. Yo ahorita creo que Sabresco ya no está para pelear ni, ni, ni siquiera de loco la conferencia y mucho menos el título de división. Pero sí empezar a trabajar en la búsqueda todavía de un comodín. Yo creo que todavía se puede hacer. Toda vez que los vikingos perdieron... Y cuando los Santos ganaron, yo pensaba que iban a perder, nos convenía más que perdieran los Santos. Pero bueno, eso ya está, estoy pensando otras cosas, no me hagan mucho caso. Señores, eh, contento, feliz, eh, no ilusionado todavía, con calma, vámonos tranquilos. Pero un aplauso a nuestros 49 de San Francisco. Este domingo nos hicieron eh, sonreír después de varias semanas que no lo hacíamos. Y vamos a dormirnos bien tranquilos, bien felices. Este, gracias, gracias a los 49 que nos regalan estas victorias. Ah, ya saben que pueden suscribirse al canal. Eh, si no están suscritos, háganlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Las redes sociales estoy como Canal 49 oficial. ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram y en Twitch como Canal 49. Ahora sí, este miércoles, sin falta. Eh, nos vemos en la transmisión en vivo, señores. Vamos a, vamos a streamear en Twitch. Se pone chido ahí. Y, y, y hay que platicar muchas cosas. Tenemos dos semanas de retraso de no platicar. Y ya quiero topar ahí a toda la bandita que se junta en Twitch. Um, está la opción de, de unirse, miembros del canal, ya saben. Este, nada más eh, tienen que darle clic donde dice unirse y sigan las instrucciones. Y este... Pues Bueno, se los voy a agradecer mucho el apoyo que todos ustedes muchas, muchas gracias me siguen brindando para poder seguir caminando en este proyecto. Eh, pero bueno, vámonos señores, les mando un abrazo, los dejo con los miembros dorados, a festejar, ganamos y nos vemos el jueves para Canal 49 para revisar ya todo esto todavía más ampliamente y revisar a los cardenales nuevamente a ver qué traen para este domingo. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, ya lo saben. ¡Gau